Pues yo creo que confuso, una situación confusa, ¿no? Si antes todo parecía incertidumbres que nosotros poníamos en cuestión, ahora ya todas se han mostrado incertidumbres que ya todo el mundo ve palpable. Desde el primer día nosotros dijimos que ese estadio había que pagarlo y ahora ya se ve de forma manifiesta que en el balance se tendrá que provisionar el pago de ese estadio, con lo cual la situación desde el punto de vista mmm, contable pues es mmm, muy compleja, muy complicada, porque ahora aflora ese pasivo, ¿no? Y, y además está la incertidumbre de cómo se va a financiar, ¿no? que aunque actualmente Inbursa eh, aporta la liquidez necesaria, pero Inbursa hay que devolver el dinero, cuáles son las garantías de, de ese préstamo, ¿no? Y luego están todos los elementos colaterales de la negociación, se hablaba... ...de si la carga de soporta, o sea, del, del soterramiento de la M30, de calle 30... Eh, ...iba a realizarse o no... ...pero por contra, pues hay que comprar el suelo de, de la peineta... ...porque esa era una condición que nosotros veíamos como imprescindible... ...que ahora mismo la Atlético de Madrid se plantea como imprescindible... ...y por contra, presenta un, una dificultad técnica desde el punto de vista urbanístico y de la administración municipal, ¿no? porque es un suelo de manera que no se puede enajenar ¿eh? y, y entendemos que, por lo tanto, pues, requiere un sistema de compensación, es algo complejo y es imprescindible, porque no vamos a ningún sitio, no queríamos ir a un estado que fuera de otro y menos de alquiler. ¿no? ...entonces esa situación hay que, hay que resolverla... ...pero que además si asumimos el centro acuático... ...pues son otros 50 millones de, de euros... ...la parcela son 44... ...y vas sumando, sumando... ...más los intereses de, del préstamo entendemos... ...y te vas por cifras por encima de los 300 millones de euros... ...y, sí, y subiendo... ...entonces ahora mismo el pasivo exigible del Atlético de Madrid... ...es de 600 millones de euros... ...y frente a eso no hay nada... Es decir, nuestra cuenta de resultados se sostiene por el éxito conseguido por Diego Pablo Simeone con el, el equipo campeón que, que, que ha construido y, y siempre que estemos en Champion, pues eh, los ingresos eh, soportan eh, este castillo de Naipen, ¿no? Pero en cuanto a callismo de la Champion... Eh, no podría ser, y como ellos acostumbran a, a desmantelar equipos, a vender jugadores, etcétera, etcétera, antes o después eh, Simone no podrá obrar el, el milagro y, y entonces eh, la situación se tornará crítica. ¿no? Eh, la verdad es que desde el punto de vista económico lo que se nos ofrecía como una situación para no vender jugadores, para saldar la deuda histórica, para generar un gran equipo, una gran plantilla... Tal y como nosotros decíamos, se ha mostrado falsa, se ha mostrado completamente incierta y ahora la realidad es la que es. Buena idea, cuando se planteó no lo era. No teníamos para nada un estadio, cuando lo, un estadio nuevo podíamos remodelar perfectamente el Vicente Clarón, que ya en su día albergó a 70.000 espectadores. Es decir, lo único que hacía falta era deprimir otra vez el terreno de juego para completar esa cantidad de 70.000 espectadores. Incluso podemos aumentarla cerrando los boceles. ...este estadio pues estaba pensado para albergar incluso a 90.000 espectadores... ...porque es mucho más grande que el Santiago Bernabéu... ...desde el punto de vista de planta, etcétera, etcétera, etcétera... ...con lo cual no había ninguna necesidad... ...estamos a 20 minutos de la Plaza Mayor, es un lujo... ...estamos rodeados de barrios muy populosos... ...que son los que le dan masa social al club... ...Usera, Carabanchel, Luche, Centro, todo... ...todo lo que es un entorno con, con mucho arraigo... ...dentro de lo que es el, el, el vecino, el, el, el aficionado vecino, ¿no?... Y además, por ejemplo, es que. si en el Prado todos sabemos que, que el fondo de, lo, de la.. hay muchas más obras que no se pueden exponer, pero a nadie se le ocurre trasladar el Prado al centro acuático. Me explico, el Prado está ahí porque es el Prado. Pues el, el Vicente Calerón es un lugar emblemático para la final del Atlético de Madrid, que en principio no presenta un sobreaforo, es decir, que no parece que existe una demanda. De, de, ...de entrada mayor de la que actualmente tiene... ...que se podría ampliar de forma sencilla y económica... ...pero que por cuestiones de interés especulativo... ...como se ha demostrado... ...pues se nos ha querido mandar al, al otro lado de Madrid... ...en un sitio de baja densidad de población... ...con una llaga urbanística como es la M40... ...con unos problemas de acceso realmente graves con un hándicap como es la construcción primitiva para un, una situación olímpica, con lo cual el 40% de los espectadores van a ver el fútbol mucho más lejos, porque hay que tener en cuenta, Eso es una cuenta muy sencilla, es decir, una, o sea, una pista olímpica tiene 400 metros de cuerda, 100 y 100 son las, las rectas, ¿no? y los otros 100 metros tiene de perímetro cada curva, pues, pierre ¿eh? y nos damos cuenta que los espectadores con los 8 metros de calle se van a ir 40 metros más para atrás. Es decir, tú vas a ver la creación de tu equipo como tú ves ahora mismo la zona de ataque. Eh, o sea, tú si estás en un fondo que es la zona más populosa, la más económica, donde está el aficionado de a pie... Pero de distancia de la primera fila. Uh -huh. Pero realmente la gente se encuentra en los fondos, arriba. Claro. Y ese... O sea, un, una pista de atletismo está pensada para que dentro albergue un campo de 100, ¿vale? por pues 70 más o menos, un campo de fútbol es lo que cabe dentro. Si tú, la pista de fútbol, tiene un radio y ese radio es el que es, eso lo da la ciencia, ¿vale? Pues tú vas a alejar al espectador 40 metros sí o sí. Es verdad que si luego no está la pista, pues habrá 5 o 6 filas que estarán más cerca pero igual que las tienes ahora, pero lo que es el graderío está 40 metros más lejos, eso es, vamos, es innegable, eh, no, no, no, no es posible negarlo. Que luego esté más plano o más inclinado la grada pues habrá matices, pero 40 metros más atrás vas a estar y por lo tanto si tú estás en un estadio y estás 40 metros más atrás, la zona de construcción de tu juego ya empiezas a verla lejos. En La animación, ¿se influirá en la animación pues el equipo de Simeone necesita al público. ¿Influirán los precios? Pues en principio, si el, el número de espectadores es parecido, es que es muy parecido, 58.000 frente a 67.000, hablaban, es decir, 9.000, pues ellos decían que habría a lo mejor entradas mucho más caras y luego, dependiendo de cómo se cubriese el aforo, pues habría a lo mejor localidades más baratas, pero no va a ser más barato. ...eso más luego el problema de la entrada-salida del estadio... ...que es un hándicap estudiado desde el primer día... ...por el, por el Ayuntamiento de, de Madrid... ...es decir, en todos los informes... ...en todos los estudios sobre la pineta... ...se desaconseja que allí se aparque de forma... ...vamos, se, me, se menciona la cifra de 4.000 vehículos... ...porque eso hace imposible la evacuación en menos de una hora... tienen aquello siempre que se han celebrado... ...conciertos, algún acto, algún partido... ...nosotros hemos disputado algún partido allí... A La salida ha sido caótica y ha sido caótica haya o no haya estación de metro porque la gente usa la estación de metro si le lleva a algún sitio, si no llega a ningún sitio toda la gente que viene a, en tren aquí a Pirámides pues tampoco va a poder tener esa facilidad porque no es tan fácil ahora llegar a Tocha a, a irse a Fuenlabrada o irse a, a, a Torrejón, bueno a Torrejón ahora les pillará más cerca pero acordada, Pero no les van a tener el metro para llegar, tendrán que ir a hacer un transbordo y el tren cierra a las 12. O sea, hay muchos partidos que el transporte público va a ser inviable. Del propio, de los propios técnicos del ayuntamiento a la hora de estudiar la movilidad de la, de la peineta. El emplazamiento del nuevo estadio aumentará los tiempos de viaje en transporte público para la mayoría de los aficionados que acuden actualmente al estadio Vicente Calderón. Podría incidir en un mayor uso del vehículo privado en los accesos al estadio. ¿Vale? La circulación en la hora punta llevará una absoluta congestión, un nivel F, en diferentes secciones de todo el anillo y la zona del nivel. Luego se dan una serie de, de apuntes que se deben de, de respetar y dice, en, en negrita, en todos los escenarios de simulación la evacuación de los distintos aparcamientos se tiene, que, se tiene como el factor más limitante, ya que resulta inviable dar salida al total de vehículos en menos de una hora. ¿Entiendes? O sea, el, el ayuntamiento es perfectamente consciente de que aquello es un caos. Y lo ha manifestado sus técnicos, su director general de movilidad, etcétera, etcétera. Porque ya no está dentro de un proyecto olímpico, ahora está tal como lo conocemos. Con una estación que puede ser un problema de seguridad también, ¿vale? por, por esto que comentamos de que está excesivamente cerca del, del sitio donde está la masa de gente, ¿vale? porque si tú la pones a cinco minutos, o sea, 5 o 10 minutos, por ejemplo, a 10 minutos, como está la actual, pues ya gente toma otras alternativas, pero si está tan cerca, pueden, pueden generar esa situación. ¿no? Y, y, y si el ayuntamiento es consciente, a lo mejor no lo es el actual equipo, pero el, el anterior lo era, porque lo, ha, lo han, en alguna forma, manifestado eh, su oposición, han manifestado su oposición a, a esto, incluso a, estaban previstas unas lanzareas desde, Mar, desde Mercamadrid, unos autobuses donde un aparcamiento disuasorio de y desde allí fuera, no sea... Todos han intentado darle cabida a, a todo esto, ¿no? y no la tiene. no es sencillo, porque estamos juntando a mucha gente en muy poquito tiempo, tanto para entrar como sobre todo para salir. ¿vale? Y en esa situación la seguridad que el otro día cuestionaba, que si por aquí debajo de una grada pasa, pues, debajo de los estadios pasan muchas cosas, ¿eh? de todos los estadios.